¡Sí, sí, siguiendo? sí mamita, la bendición, ¿cómo le va? ¡Sí, sí, mamita, ya, ya ahorita se cupé! ¡Sí! Sí, mamita, ahorita ya a tirarte el dinero, mamita, sí. Dios te pague. Sí, mamita, yo también le amo. Sí, mamita, sí, ya me estoy <risa> que me el celular! Yo escucho sus gritos y salgo del palacio de gobierno. Solo alcancé a poner los cascos ¡Me lo valen el teléfono! Es que la culpa tienen los papás de darle sus teléfonos caros a los muchachos. Y mamá me oh, ¿y muchachos cómo está ¿de? Cansado aquí de todo. Por eso se fue el ladrón. ¡Por allá! ¡Lo voy a buscarle, no! ¡Capuleteá!